Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy, muy, pero muy bien. Nosotros aquí y yo particularmente quiero seguir con esto que les prometí, que es contarles qué es lo que estamos haciendo. Una de las ventajas principales que tiene la escuela Beach Tennis Online es que sin desplazarte de tu casa, sin moverte, sin pagar pasajes, sin pagar alojamientos, en muchísimo más tiempo... Vas a recibir información y contenido de mucho valor compartido con profesionales de todas partes del mundo que se están dedicando a lo mismo que tú, a enseñar beach, tenis o queriendo empezar a enseñar o mejorar lo que están haciendo o encontrar otras herramientas, encontrar más contenido para brindarle a sus alumnos lo mejor. Nosotros te ofrecemos un curso de 60 días como mínimo donde desarrollamos todos los temas y donde nos encontramos en unas clases Vía Zoom, súper participativas, donde cada uno de nosotros entrega un material para que todo el grupo de alumnos y todo el grupo de profesores lo analice, te demos respuestas buenas, nos sirva para todos para aprender a ver qué mejorar en un jugador y qué no mejorar. Y esa es la idea principal: que entre todos hagamos de esta clase algo muy rico, tan rico que nos permita estar con muchísima más seguridad a la hora de estar trabajando con este deporte y a la hora de de proponerle a cualquier jugador o persona que quiera aprender qué es lo que le vamos a enseñar. Que lo haremos de acuerdo a su capacidad. Nosotros estaremos preparados. Seguimos en los próximos vídeos y te sigo contando más cosas. En este fue el tiempo de escuela y el tiempo que dejas de perder. Gracias.